Mi nombre es Marcela Cúñez, soy instructora del Centro de Formación Profesional 403, que está conveniado con UBRA, con el Sindicato de Gastronómicos. En nuestra escuela se dan diversos cursos, uno es de turismo, que es con el curso que vinimos hoy, que es de coordinador turístico. Aprovechamos la salida para que una de las alumnas haga sus prácticas, coordinando en el trayecto hacia acá, y acá nos recibieron excelente como todos los años. Visitamos distintas estaciones, la lluvia no fue un impedimento, porque la verdad que toda la gente nos recibió cordialmente tratando de de Salvar esta, este imprevisto y ahora estamos en el último recorrido, muy agradecidos de la visita que tuvimos en INTA. Gracias. ¿Por qué es importante que el centro de formación pueda conocer las actividades que realiza el INTA? Porque nosotros nos eh, encargamos de transmitir a los turistas lo que tiene todo nuestro partido. Entonces, conociendo acá, conocemos algo específico que después podemos divulgar a todos los turistas los